Muy buenos días, el día de hoy vamos a completar el proceso de registro dentro del Centro de Educadores de Microsoft. La idea de este video tutorial es que ustedes puedan hacer el proceso completo incluso eh, creando de una vez una cuenta de correo electrónico personal, ya sea de Hotmail, o de Outlook. Por sugerencia, pues eh, idealmente que la extensión sea Outlook. Así que, pues vamos a, a iniciar. Eh, dentro de un navegador, eh, el que ustedes elijan, ¿verdad? Vamos a ir a colocar en nuestro navegador, pues Outlook.com y nos va a llevar directamente a esta página. Acá, como posiblemente no tenemos cuenta para iniciar sesión, entonces vamos a ir a la parte inferior para crear una cuenta gratuita. Esperamos un momento. A que nos lance el formulario donde nos solicita la cuenta. Eh, ojo. Observen que aquí me está diciendo que va a ser de Outlook.es. Yo voy a cambiar a Outlook.com. De hecho, las tres opciones únicas que me dan es .es, .com y Hotmail.com. Créenla, Outlook.com. Y como es una cuenta nueva en la que me voy a vincular, pues entonces yo voy a probar a ver si está disponible esta cuenta. no me dice que... No está disponible esta cuenta. Eh, vamos a probar eh, todo junto. Al parecer esta sí está disponible. No me, no me lanza nada, ¿verdad? Eh, vamos a probar igual con el hashtag. No, no me deja. No me deja direcciones extrañas. Pero sin embargo, manuelrodas.auluk.com sí está disponible. Así que le voy a dar. Siguiente. Oh, me dice que esta ya está en uso. Entonces, vamos a, a utilizar más. punto S21, siglo XXI. ¿Verdad? Vamos a ver. Esa está disponible. Y ahora pues le vamos a crear una su contraseña. Las contraseñas siempre tienen que cumplir con un mínimo de ocho caracteres. Incluir una letra mayúscula por lo menos y un eh, símbolo especial. Y por supuesto letras en minúscula y números. Y repito como mínimo ocho caracteres. listo, ahora voy a agregar mis datos, voy a utilizar es el, más, el nombre más común, que en este caso Manuel Rodas, la fecha de nacimiento, y listo. En este momento pues ya solo vamos a esperar a que se cree la cuenta. En algún momento dado solicita un código de verificación, es decir, se manda un código hacia un número de teléfono en particular. Eh, aquí me dice que, que confirme verdad, que no soy un robot, entonces me va a poner a resolver un rompecabezas. Ok, quiere que lo gire para que se vea de forma normal. Eh, nuevamente nuevamente nuevamente y la última comprobación esto es para verificar que realmente no somos un robot y listo ahora se está creando la cuenta Muy bien, mientras se termina de, de crear la cuenta y ya me aparece en el navegador, vamos a proceder siempre en el mismo, ah, me, me dio un problema acá, eh, vamos a cerrar, le damos actualizar página, a veces es por la velocidad de la internet que suceden este tipo de inconvenientes, así que solo es cuestión de hacer una nueva solicitud para que esto se resuelva ok, me dice que, que sigue sin poder abrirla vamos a un tercer intento si no funciona pues simplemente lo que vamos a hacer es, es cerrar la pestaña del navegador y volver a hacer la solicitud de ingreso validando nuestro usuario y contraseño Ok, de hecho no, no lo logré hacer. Así que eh, haga clic aquí para cerrar la sesión. Cerramos y, y volvemos a hacer solicitud. portal con Outlook.com Y ahora sí, vamos a iniciar la sesión. Ya la cuenta ha sido creada. nuestra contraseña, vamos a pedir que me mantenga re registrado, vamos a guardar esta contraseña y ahora sí debería de poder acceder sin ningún problema. Repito, muchos de los problemas que se dan a veces es por la baja calidad de señal, de hecho aquí me está dando ese problema justamente de, relacionado con, con la página, vamos a ver qué me, está, qué me va a resolver acá, si no hay una versión guardada vamos a volver a intentar. Esto es solo para terminar de confirmar que realmente ha sido creada eh, nuestra cuenta dentro de Hotmail. Perdón, dentro de Outlook. Ok, sigue sin resolver. Voy a cerrar acá. Y voy a hacer eh, nuevamente el proceso. Lo estoy haciendo de esta manera porque eh, quiero que ustedes vean cómo me va a resolver de una vez el Centro de Educadores de Microsoft el acceso a, eh, en este caso, pues eh, mi cuenta eh, de Microsoft personal ya vinculada. Ok, sigue sin poder resolver, no nos vamos a, a complicar, eh, el, la, la cuenta realmente ha sido creada, ¿verdad?, así que vamos a confiar en que pues, no nos va a dar problema a la hora de unirnos a la comunidad, así que ahora lo que vamos a hacer es colocar, eh, voy a cerrar este navidad, esta ventana, voy a abrir otra y vamos a unirnos con Education. Punto .microsoft.com, punto que es el Centro de Educadores de Microsoft. Ok, y ahora voy a pedir iniciar la sesión. Repito, muchas veces... Eh, este problema se debe a que el internet está de baja calidad. De hecho, yo ahorita tengo un poco lento mi internet. Y pues esto redunda en, en el rendimiento y velocidad en que me resuelve lo que necesito. Ok, aquí le voy a indicar. Que voy a iniciar con esta sesión, de hecho, parece que sí está conectada, ¿verdad?, que es el correo electrónico que acabo de crear, que Outlook no me lo logró resolver, pero sí, ok, entonces acá es donde pregunta, si sí, yo deseo, eh, en este caso, vincular mi cuenta de correo electrónico personal, ya sea de Hotmail o en este caso de Outlook, ¿verdad?, con eh, el Centro de Educadores de Microsoft. Así que aquí le vamos a decir que sí. Con esto, pues nosotros ya vamos a poder validarnos dentro del de, eh, Centro de Educadores de Microsoft. Aquí actualmente, pues ya me dice que estoy dentro, ¿verdad? Veo la información, me dice que estoy logueado puedo ir a mi perfil y en mi perfil pues eh, notar que en este caso pues aún no tengo eh, nada completado, ¿verdad? No tengo ningún curso, no me han otorgado ninguna insignia ni nada en particular. Eh, no se refleja tampoco acá eh, la imagen eh, dentro del Centro Educador de Microsoft. Esta imagen se va a reflejar de la cuenta de correo electrónico, es decir, yo tengo que subir a mi correo electrónico en el perfil también, ¿verdad? una imagen, una foto, para que esta sea la que aparezca acá en el perfil de la comunidad. Eh, en su momento yo les voy a solicitar a ustedes que canjeen códigos. Sí, códigos que, que le va, les va a permitir a ustedes pues, obtener puntos. Eh, en este momento yo voy a eh, compartir por ahí un código para que ustedes lo puedan canjear. Solo voy a activarlo en otro eh, navegador, hacer la solicitud para que ustedes puedan tener ese código para, eh, en este caso, poderlo canjear. Mientras tanto, pues, ustedes eh, pueden ir completando el proceso de la creación de su cuenta de correo electrónico personal de Hotmail o de Outlook, en caso no eh, la tengan creada o no cuenten con una cuenta de correo electrónico de Microsoft. ¿Por qué de Microsoft? Porque es la única que me va a permitir vincularme en algunos casos, algunos docentes han tenido la suerte, porque yo digo suerte, de que vinculan una cuenta de Gmail o una cuenta de Yahoo o de cualquier otro proveedor, pero después resulta que eh, pierden las insignias, es decir, no las logran registrar adecuadamente y sus avances eh, se, se llegan a perder, ¿verdad? Porque en un momento dado, pues, si Microsoft reconoce que la cuenta de correo electrónico vinculada no es de, del mismo Microsoft, ¿verdad? Entonces empieza a darnos cierto tipo de problemas. Por eso es importante que la cuenta el, del correo electrónico que vinculemos sea una cuenta de correo electrónico personal. Eh, igualmente no recomiendo vincular cuentas de correo electrónico de Office 365, a menos de que sean personales pero si son institucionales no recomiendo que se unan con una cuenta de correo electrónico institucional, porque resulta que si yo me desvinculo de la institución, posiblemente me cierren eh, el usuario y contraseña, es decir, ya sea que cancelen mi cuenta de servicio o simplemente le cambien la contraseña para brindársela a alguien más si, si yo tengo una cuenta genérica, por ejemplo. Así que Recomendación, no vinculen tampoco eh, utilizando una cuenta de correo institucional. Idealmente que sea una cuenta de correo electrónico personal, de Aulo o de Hotmail. Muy bien, yo estoy eh, por descargar lo que a mí me interesa para poderles compartir a ustedes un código en particular que puedan, eh, en este caso, pues, eh, cambiar justamente dentro de la comunidad de educadores de Microsoft. Estoy verificando donde tengo ese código para que ustedes lo puedan cambiar. Ya tenía cierto grupo de códigos gerado. ...para su utilización... y en lo que termina de descargarme eh, el sitio donde tengo esa opción, pues vamos a, a regresar a esta parte. ¿Cómo funciona el Centro de Buscadores de Microsoft? Pues cada vez que yo deseo eh, regresar al menú principal, simplemente con hacer clic acá, y voy a regresar a la pantalla principal. Aquí me aparece eh, sugerido, pues, las rutas de aprendizaje, que actualmente Microsoft está más eh, eh, en requerimiento, ¿verdad?, para que yo complete. Sin embargo, hay cierto orden que yo debo de seguir para eh, poder ir avanzando. Y la idea es de que acumule eh, por lo menos, por lo menos, ¿verdad?, eh, mil puntos, para que se me otorguen mis primeras insignias y mis primeros certificados de reconocimiento, así que eh, ¿qué debería de hacer? Pues en la parte de arriba donde dice entrenamiento está la opción de cursos, Entonces yo puedo entrar a la opción de cursos y del lado izquierdo, igual, encuentro los cursos, encuentro las rutas de aprendizaje y, y otras actividades que me permiten ir filtrando específicamente que deseo, eh, en este caso, hacer. Como recomendación, el curso inicial que ustedes deberían de tomar es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces, pues lo, lo que vamos a hacer es justamente filtrar por acá... Eh, el tema de objetivos de desarrollo sostenible, vamos a dejarle objetivos de desarrollo me va a buscar, o al parecer no lo tengo acá, busquemos como ODS mm, al parecer no, no está disponible eh, otro problema que se les puede dar es que haya cierto tipo de cursos que no estén, eh, digamos que disponibles dentro de eh, eh, el centro de, de educadores de Microsoft en español, ¿verdad? Entonces muchas veces eh, lo que nos toca hacer es eh, buscarlo porque eh, le, le tienden a cambiar de alguna manera el nombre. Con que originalmente yo lo podía tomar, pero pues aquí están todos los cursos, solo es cuestión de ir avanzando. Por lo general, yo les mando el enlace específico al curso. Okay, parece que el de los ODS todavía no está en el formato en español, que es otra cosa que puede suceder. El navegador que actualmente yo tengo eh, no tiene la traducción automática de, es, de inglés a español, pero si no encontraran algún curso en particular, lo recomendable es eh, tomar a esta opción, ¿verdad?, donde dice en este momento... Educator Center o el Centro de Educadores tiene contenido limitado en el idioma seleccionado. Obtenga acceso al contenido en inglés acá. ¿Qué va a suceder? Me va a abrir otra pestaña del navegador, pero me va a llevar específicamente al eh, espacio del de, eh, Centro de Educadores de Microsoft en español. Eh, perdón, en inglés. Y acá, pues, sí voy a tener eh, más opción de, de, de, en este caso, eh, cursos, ¿verdad? Porque la mayoría, pues, están eh, para el idioma inglés. Acá vamos a probar, a probar ODS, nuevamente. Aquí sí me, me ha filtrado algo relacionado con los ODS. ODS pero no está específicamente el, el que necesito, el de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Okay, vamos a volver a abrirlos todos los disponibles para actualizar. Si no se actualiza cuando rompo el filtro, pues lo que hago es nuevamente tomar la opción de eh, Cursos. Repito, ahí están todos los cursos disgregados. Y el recomendable a tomar es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí ya hay alguno que nos está hablando de ello, pero hay un curso específico. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ah, acá está, ¿vean? Eh, Le cambiaron el nombre, ahora es enseñando eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible con, con WeSchools. Pero vamos a filtrar por SDG. Ok, solo este me aparece, vamos a, a revisar. pero este es un, un curso más avanzado realmente. Sí, de hecho, al parecer, el, el curso como tal de Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, ya no existe en el formato original, pero vamos a ver si, si este es. Ok, este es. Vean, porque lo que me va a otorgar es esta insignia. ¿sí? Entonces, eh, este sería el curso que que se va a tomar, es el de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eh, pues acá me aparece en inglés, pero eh, realmente eh, yo lo puedo tomar eh, en español, si en este caso estuviera trabajando en un navegador que hace la traducción en automático, ¿verdad? Voy a dejar de compartir un momentito mi pantalla para mostrarles en Google, por ejemplo, o, o en este caso en Microsoft Edge, que eh, si yo ya tengo activo eh, el complemento de traducción de idiomas, pues esto eh, va a ser sumamente transparente, ¿verdad? Entonces en este momento voy a dejar de compartir un momentito mi pantalla para que eh, les muestre cómo es el proceso dentro de de un navegador que, eh, pues, sí tiene esta opción. Ahora ya localicé en este caso el curso en particular. Aventanme que voy a ingresar a tener esto ya listo para poder mostrárselos en otro navegador. Ok. Nuevamente voy a compartir mi pantalla. Como no estoy compartiendo el escritorio, entonces eh, pues por eso en este caso me da ese tipo de inconvenientes de estar cambiando. Ahora voy a compartir mi escritorio para poder eh, realizarlo, ¿verdad? Acá me dice que yo estoy registrado con esta cuenta. Eh, le voy a decir que cierre la sesión, inicie sesión con una cuenta diferente porque tenía conectada mi cuenta de, eh, original que he utilizado para trabajar dentro del de Centro de Educadores de Microsoft. Ok, aquí nuevamente me está pidiendo que me vincule con mi cuenta nueva. También, y ahí está. Y ahora le voy a dar obtener acceso al contenido en inglés. Observen cómo hace la traducción en automático de inglés a español, pero yo tengo el componente ahí activo y le indiqué que siempre traduzca del inglés a español, ¿verdad? Eh, de la misma manera, pues voy a traer directamente donde está el curso. los puedo llamar directamente desde la ventana del navegador, en este caso desde la barra de direcciones y ahí está, vean en automático hace la traducción, entonces el objetivo, el, el curso de objetivos de desarrollo sostenible es de los primeros que debería de tomar, este curso pues tiene una duración de una hora y me va a otorgar eh, 500 puntos, que es por lo general lo que entrega por a obtener el curso, entonces le voy a dar iniciar y eh, ahí está, vean, acá está eh, toda la parte relacionada al curso, aquí están todos los temas que yo debería de ir cubriendo del lado izquierdo, eh, cuando termino de hacer la lectura, ver los artículos recomendados, le doy siguiente, ¿verdad? Luego por ahí me, me lanza ciertos videos, eh, algunos videos están en inglés, eh, eh, en este caso el, los de video no se pueden eh, pasar a, a español, no tienen esa opción. Sin embargo, si es un video que está cargado en YouTube, yo sí puedo hacer eh, la traducción o, o por lo menos activar los subtítulos en idioma eh, español. Vamos a seguir avanzando. Idealmente ir haciendo todas las lecturas y eh, también ver el material adicional que en este caso se me entrega. Esto es para irme empapando acerca de esos objetivos de desarrollo sostenible. Este tema es bien interesante, cómo se pasó de los objetivos de desarrollo del milenio o objetivos de desarrollo mundiales que eh, se adoptaron al 2000 y tenían una... Eh, un, vigencia hasta el año 2015, ¿verdad? Y, y como en ese entonces solamente eran ocho, y luego pues ya eh, siendo más inclusivos, porque estos primeros ocho ODM solo fueron adoptados por los países más eh, avanzados, ahora pues están más enfocados a, objeto, a, a países en vías de desarrollo, y por supuesto que mantengan sus compromisos los países más avanzados. Entonces yo voy avanzando así, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, sí está en En. en YouTube y si sí lo puedo configurar para poderlo ver, en este caso, eh, en idioma español. Vamos a, a regresar. Para, puedo empezar a reproducir. Oh, dice que el video... Eh, tiene contenido que está bloqueado en reproducción en este sitio web o en la aplicación, es por cuestiones de, de permisos. Voy a agarrar otro de estos para mostrarles. Ah, voy a pausarlo por acá. En la parte de configuración. De los subtítulos de, están desactivados, pues entonces voy a activarlos a inglés primero y luego eh, nuevamente me voy a la opción de subtítulos y le digo traducir automáticamente para que me permita seleccionar el idioma, que en este caso sería español. Eh, como no compartí audio del sistema, ustedes no van a escuchar ahorita el audio del sistema, es decir, lo que está diciendo en este caso Emma Watson, pero los subtítulos ya aparecen en español, aunque el video esté en inglés. Vean, vean y podemos observar los subtítulos en español. Tener. Y la idea es de que entonces yo voy haciendo todo el curso, ¿verdad? Paso a paso, preparándome para eh, tomar el examen. Este examen tiene 16 preguntas, de las cuales yo tengo que aprobar con un 80% de asertividad. Si no llego a ese 80% de asertividad, pues simplemente no se me va a otorgar eh, la aprobación de, en este caso, el curso. Eh, si esto me sucede, pues simplemente lo puedo volver a tomar eh, esperando pues, un momentito, le doy un refresh y entonces podría volver a tomar el curso o simplemente... Eh, moviéndome hacia otro otra de las opciones. Aquí está eh, pues Robinson, eh, que pues, en paz descanse, ¿verdad? Falleció eh, el año pasado, eh, no por COVID, no, no fue esa su causa de fallecimiento. Eh, pero también hay un video interesante que él nos comparte, entonces solo con que yo regrese y vuelva a darle examen, me va a dar la chance de volver a tomar, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá en la pregunta número uno, me dice cuáles son los tres objetivos principales de la uno, elige tres, esto lo tuve que iba a ver, He visto, eh, son eliminando la pobreza, eh, eh, asegurar la paz, ese es el otro, y el otro es eh, proteger los derechos humanos. Esos son los, los tres principales que, que tiene actualmente la ONU, ¿verdad? de los 17, digamos, son los, los principales a seguir, entonces le doy enviar respuesta y me califica. Vean, de una vez, ah, ahora está más bonito, me da la ventaja que de una vez me permite revisar que la respuesta es correcta y ya le doy siguiente. Luego me hace una siguiente pregunta, en este caso me dice qué es el desarrollo sostenible y yo tengo que elegir en esas tres opciones cuál es eh, la que más se acomoda. ¿verdad? Entonces está, por ejemplo, el desarrollo que permite que el futuro produzca más de lo que producimos ahora, desarrollo que permite incrementar el crecimiento que, por más de tres generaciones, desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales o generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Entonces, esta sería la, la, la respuesta. Acá pues eh, ya no me hizo la traducción, pero eh, es correcto. Y voy a la siguiente, luego me dice cuáles son los tres componentes de desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, eh, básicamente es eh, derechos humanos, esto es muy similar a la pregunta número uno, solo que eh, me cambia, eh, en este caso... Eh, la forma en que me la está planteando, ¿verdad? Entonces, en derechos humanos, la parte de seguridad alimentaria, por aquello de, de um, hambre ser, ¿verdad? Que es de los objetivos de desarrollo mundial, y eh, el tema que tiene que ver con eh, ambiente, aunque puede ser también el tema que tiene que ver con sociedad Vamos a dejar ambiente y a ver cómo nos lo califica. Oh, de hecho eran eh, sociedad y tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me da, eh, yo acá yo ya no puedo responder correctamente, ¿verdad? Esa, esa la, la tuve mal, eh, y pues va a afectar mi resultado. Sin embargo, pues ahora ya me da por ahí cuáles serían lo, los temas que yo debería de reforzar, ¿verdad? De una vez me está haciendo una retroalimentación, y eh, sigo la pregunta cuatro. En general, el objetivo de los ODS, eh, a veces la traducción no es eh, una redacción eh, coloquial como nosotros lo hacemos en español, ¿verdad? Pero eso se, se lee extraño. En general, el objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es poner fin a la pobreza extrema, abordar el cambio climático luchar contra las desigualdades. Es justo este. Este es el... el, el, el la respuesta, ¿sí? Y entonces no me la califico correcto. Es pregunta 5. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible deben alcanzarse a cuándo? Pues al 2030. Esa es la Agenda 2030. ¿Mm? Siguiente. ¿Cuál no es un objetivo de desarrollo sostenible? Eh, la renta mínima para todos. Esto no es parte de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Quién es el responsable de alcanzar los ODS? Eh, dice, solo los países en desarrollo, solo los países desarrollados, solo los políticos, todos, pues todos, todos, todos, todos, porque estos son objetivos de desarrollo sostenible globales. Eh, los ODS y los objetivos globales son la misma cosa. Eh, no, no son la misma cosa, han cambiado por cuanto la ruta también ha cambiado. Me dice que son la misma cosa. Eh, realmente la ruta ha cambiado. Los objetivos de desarrollo sostenible son interconectados. Eso es de esa manera. Los objetivos de desarrollo sostenible están clasificados por orden de importancia. Eh, no. No. Realmente eh, todos están interconectados y, y no es necesariamente la clasificación en orden de importancia. Si un país no cumple los objetivos, puede meterse en problemas legales impuestos por la ONU. Eh, esta pregunta no estoy seguro porque es la primera vez que, que me la plantean. Yo le voy a decir falso. Si dice cierto, pues ya me va a poner... ¿En qué pensar por aquello del gobierno mundial? ¿Es falso? Ok. Eh, ahora me dice, ¿por qué es importante que los niños aprendan sobre los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Asegurar que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible? A medida que crecen, pueden tener un impacto real en sus comunidades locales. Cuando sean mayores, podrán votar e influir en la política y hacer que sus gobiernos rindan cuentas. Para lograrlo, todos deben ser parte de los objetivos eh, globales. Todo lo anterior. Para mí es todo lo anterior, de acuerdo a las lecturas realizadas. ¿Correcto? Donde se lleva a cabo la lección más grande del mundo? Donde sea que le enseñes. Sí, cuando vean el tema de la lección más grande del mundo, es algo que nosotros podemos iniciar y podemos iniciar desde tomar cualquiera, ahí sí que cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible e integrarlo como parte de alguno de nuestros cursos o como una iniciativa eh, relacionada con algún eh, proyecto que eh, en este caso podría ser una metodología activa como el aprendizaje basado en servicio. Así que donde sea que lo enseñes. Y ya me faltan pocas preguntas. Recuerden que tengo que aprobar con el 80% y he fallado dos. Por lo tanto, ya no debería fallar en ninguna otra. ¿Cuándo puedes enseñar la lección más grande del mundo? Solo los lunes, cuando tú quieras, o el 18 de septiembre, cuando yo quiera. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Qué necesitas para enseñar la lección más grande del mundo? Una pizarra interactiva, la internet. El único requisito es que alguien dirija una lección. Todos los recursos son flexibles y se pueden utilizar en cualquier momento. Eh, yo, de hecho, en su momento les voy a proporcionar algunas guías y algunos documentos relacionados para que ustedes puedan utilizarlo y también aprendan cómo incorporarlo a sus cursos. Entonces, sería esta la respuesta correcta y la última respuesta. ¿Dará la dirección más grande del mundo? Por supuesto, ¿verdad? Eh, de hecho, hay preguntas, por ahí se van a encontrar con cursos donde el test es una sola pregunta y yo tengo que contestar verdadero o falso o, o algo así como esto es la única respuesta disponible y me otorgan mi insignia. Le voy a enviar. Eh, en este momento pues eh, ya ha terminado, sí, ya yo no tengo más nada que hacer. Se terminó de calificar. Ahora me dio aquí el quiz de resultados para ver si yo he aprobado. Ok, vean, dice, felicitaciones, obtuviste un 88%, repito, se gana con 80%. Y eh, ya obtuve la siguiente insignia, ¿sí? Entonces puedo ir eh, de regreso a la visión general, que sería acá. Ya me dice que el curso ha sido completado y yo debería de tener mi insignia. ¿Dónde puedo ver mi insignia? Acá voy a mi perfil. Y ya fue entregada mi primer insignia. Hasta el momento, pues, todavía no he obtenido mi insignia como mía. ¿Por qué? Pues, este curso generalmente solo me da 500 puntos. Si le doy acá en ver detalles y certificado, pues, eh, voy a poder generar también ahora mi certificado de reconocimiento, que son los que yo les había comentado en su momento, ¿verdad?, entonces pues aquí me dice, eh, tiempo estimado del curso es una hora, pero es falso, este curso es un poquito más largo, me va a llevar un poquito más de tiempo, es cierto, yo puedo pausar en, en cualquier momento, no necesariamente sacarlo todo, e ir avanzando a mi ritmo. Acuérdense que mucho de lo que se sucede o lo que voy a realizar dentro del Centro de Educadores de Microsoft, yo establezco el ritmo, ¿sí? En... Que voy a aprender, es decir, yo voy a hacer eh, la autogestión de mis aprendizajes, y eso es lo que ustedes tienen que también comprender, que los estudiantes van a empezar en esta dinámica, a aprender a sus ritmos, a elegir en qué momento del día ellos pueden obtener acceso a estos recursos, ¿verdad? No les estoy diciendo estos recursos, sino cuando ustedes construyan Objetos virtuales de aprendizaje deben de estar construidos de tal manera que el estudiante haga las actividades eh, y los aprendizajes de manera sincrónica conmigo, no necesariamente en una clase en particular. Como en este caso, pues yo estoy grabando este video tutorial para que ustedes lo puedan ver cuando deseen eh, y realizar todas estas actividades cuando ustedes deseen. Eh, ¿Qué es lo que voy a establecer? O esa sería mi, mi tarea o, o el reto que en un momento dado yo puedo establecerle a mis estudiantes, ustedes como mis estudiantes, es de que yo a tal fecha voy a requerir que ustedes ya tengan esta insignia ganada, ¿verdad? Por ejemplo, o hayan completado una ruta que yo les voy a ir sugiriendo. ¿verdad? Y, igualmente no impide que ustedes avancen en otras rutas, que están en completa libertad de avanzar también ustedes a su ritmo. Eh, la fecha en que la completé, que en este caso es el 8 de enero del 2021, y viene la firma de Anthony Salsito es el vicepresidente de eh, Microsoft Educación a nivel mundial. Por aquí queda un espacio si en algún momento tengo la oportunidad de poder verles en persona, pues yo tengo un sello oficial que, que les puedo colocar también acá si ustedes imprimen. Pero igual todas estas constancias quedan en digital. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo recomiendo es de que ustedes las descarguen. Yo la, la, le voy a crear acá un, una carpetita. Eh, vamos a decir que son certificados MCI de la Comunidad de Educadores de Microsoft o del Centro de Educadores de Microsoft, entonces de la CEN. Eh, siempre me va a bajar así como solo certificado, pues yo voy a leer por acá un poquito eh, para ponerle el nombre, ¿verdad? Que estés enseñando objetivos de desarrollo sostenible para que no quede solo así. Eh, ¿para qué eh, hago esto? primero, para que yo tenga un registro personal ¿en dónde? pues en mi correo electrónico, ¿verdad? así que voy a ir a Outlook vamos a ver qué cuenta me abre yo tengo abierta ahorita la Manuel Rodas esa me debería resolver sí, esa es la que me va a resolver y se recuerdan que yo también les mencioné que aquí en la parte de perfil o aquí directamente yo puedo agregar una imagen. Y esta es la que se va a reflejar en el perfil del de Centro de Educadores de Microsoft. Entonces voy a aprovechar de una vez a cargar una imagen. Aquí tengo una. Ok, ustedes pues de ahí en la, las entran. En este caso pues esto también permite agrandar el espacio. Ok, y le damos guardar. Bien, con esto pues esto ya va a identificar mi... La imagen en mi correo electrónico. Le voy a dar un refresh por acá. Ya aparece ahí la imagen. Y incluso aquí en el profile. Eh, yo quiero que esto también ya se actualice. Entonces le voy a dar un refresh. Si no lo hace ahorita es porque. Tarda un momentito la vinculación. Pero en un momento dado aquí lo que va a aparecer. Ya va a ser mi fotografía. ¿Verdad? Ok. Pero, ¿qué es lo valioso? ¿O qué es lo que van a hacer? Eh, van a ir a esta opción de su correo electrónico. Van a ir a su OneDrive personal. Que no es muy grande. Son 5 GB los únicos que da, en este caso, el OneDrive de, de los correos electrónicos personales. Eh, y lo que vamos a hacer acá es justamente... Eh, Vean, aquí les digo que, que solo da 5 y si yo quiero cambiar al de un terabyte, pues ya incluye cierto precio, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a hacer. Así que eh, tengo esta sección eh, de documentos y ahí en esa sección de documentos puede que empiece a guardar cosas y si no, pues lo voy a dejar por acá. ¿Y qué es lo que van a cargar? pues van a cargar sus certificados, ¿verdad? Puede ser archivos, yo voy a cargar la carpeta completa. Para que quede disponible. ¿Por qué les recomiendo hacer esto? Porque eh, yo tuve la experiencia que cuando se hizo la migración de eh, las cuentas de Hotmail al nuevo servicio que se tenía de, de Outlook, eh, pues resulta que yo sí perdí mis insignias, solo me dejaron la del MIE, entonces por eso es de que ahora yo recomiendo que eh, si quiero mantener ese registro de, de los certificados, aún no los haya, eh, perdón, eh, aún me pasara algo a mi cuenta, pues voy a tener esas constancias, ¿verdad? Entonces ya está ahí el certificado. La subió y lo tengo disponible, que era exactamente el mismo eh, de acá, ¿verdad? Y ya lo tengo descargado en mi formato PDF y es justamente lo, lo que yo tengo por acá. Entonces eso sería también algo importante que ustedes hicieran, que es cierto, los tienen acá disponibles, pero pues también eh, tener una copia de respaldo. Eh, yo voy a ver si ya, ok, no, no, no me ha abierto, quiero ver el de entornos, uno de estos es que tengo el código, vamos a abrir en la aplicación. Ok, aquí tengo un código, vean, un código de entrenamiento, ahora estos códigos de entrenamiento, ¿dónde se canjean? Pues eh, cuando yo se los comparte en su momento, ustedes lo único que tienen que hacer es copiarlos. Eh, yo les estoy ahorita a copiar, pues, los, los van a escribir también, ¿verdad? Eh, dentro de acá en el perfil está la opción de canjear código o también en esta opción, clic eh, en el, la foto de perfil y luego ir a canjear código. Ambos me llevan exactamente a la misma ventanita. Ahí es donde yo pego el código que voy a canjear y le doy redimir, ¿sí? Eh, y entonces aquí me dice canje códigos para recibir logros de capacitación dirigida por un instructor. En este caso yo soy su instructor. Su organización o entrenador MIE, ¿verdad? Le proporcionará dicho código. También puede convertirse en formador MIE y ese es el ideal. O sea, primero ustedes se van a convertir en MIE expert y en su momento también... Eh, el, se les invita a que se conviertan ustedes en entrenadores. Ahora, el ideal es que primero sea mi expert para vivir la experiencia como docente y saber realmente de qué se trata todo esto de, de las eh, rutas Microsoft eh, de aprendizaje y cómo yo aplico eh, las diferentes herramientas de Microsoft en educación antes de ya animarme a tomar eh, la ruta específica que tiene que ver para los entrenadores. Así que le doy ahora a redimir. Y esto me va a otorgar otra serie de puntos. Si por alguna razón sucede esto, vean que, que no, no se actualizó, es decir, no hizo nada en particular pues eh, no se preocupen, simplemente le dan un refresh para cargar y ahí está. Vean como el código que les estoy brindando ya tiene ciertos puntos, digamos este es de 500 puntos y el código que yo les doy eh, creo que es de 1000 puntos, entonces ya, sus, ya se superan los 1500, eh, los 1000 puntos mínimos necesarios para que ya me reconozcan como un eh, educador innovador certificado de Microsoft. Sí, entonces esta es ya su primera insignia de reconocimiento como un educador innovador certificado de Microsoft, un Mi. Pero yo tengo que alcanzar la insignia de Mi Expert eh, y esta sí si me la otorga directamente Microsoft. Va a llegar eh, las fechas específicas en las cuales se apertura la autonominación y en la autonominación, pues van a haber ciertos requisitos que yo debo de cumplir. Uno de los primeros es que pues ya esté vinculado al Centro de Educadores de Microsoft, dos que por lo menos tenga ya 10 insignias ganadas dentro del Centro de Educadores de Microsoft, eh, un par de rutas específicas que ahora se recomiendan, que, que en su momento yo se las voy a compartir para que ustedes hagan esas rutas específicas y el proceso de entrenamiento. Luego, tener evidencias de que yo estoy utilizando las herramientas de Microsoft con mis estudiantes, y aquí sí había un requisito especial, que esas evidencias sean utilizando, ahí sí, una cuenta educativa institucional, ¿verdad?, porque eso me van a dar eh, más créditos de validación, que me permitan realmente que me nominen como un Microsoft Innovate Educator Expert. ¿Verdad? Bueno, entonces con esto eh, ya tienen este certificado también, vean. Y ahí está, este fue otorgado a, a Manuel Rodas, ¿verdad? Digamos yo estoy aquí en otra segunda ruta trabajando, yo tengo mi ruta personal de, de hace algún tiempo, y repito, nuevamente, poder esto descargarlo es importante. Así que eh, aquí dice certificado nada más. Este es el de eh, MIE. Ya le voy a colocar solo así, o, o certificado MIE. Listo. Y nuevamente, el ideal es que ustedes... Lo guarden en su drive. Ahora lo voy a subir como archivo. Para tenerlo ya disponible. Entonces ahí también ustedes van guardando. Sus copias de este tipo de certificados. Muy bien. Entonces con esto damos por terminada. La lección de hoy. Eh, de alguna manera verdad. Para que ustedes. Hagan el proceso completo de vinculación primero si no tienen una cuenta de correo electrónico personal de Microsoft, de HomeMail o de Outlook, pues lo hagan. Y eh, una vez obtenida, pues ahora ya saben que eh, cómo vincularse a el centro de educadores de Microsoft, cómo o, obtener o, o iniciar ustedes también los cursos, ¿verdad? Esto tienen la libertad adicionalmente a los que yo les voy a recomendar. Ahora, a veces como no se tiene experiencia en la, eh, en la comunidad, pues de repente yo estoy tomando cursos por ahí al azar y, y me quedo trabado porque no sé utilizar cierta herramienta o porque es una herramienta específica de, de Microsoft Office 365, yo no tengo esa opción. Entonces, para que no se complique con esto, recomiendo eh, tomar rutas de aprendizaje, ¿verdad? Y las rutas de aprendizaje sugeridas especialmente por eh, este Microsoft. Eh, si no me resuelve rápidamente, eh, acá simplemente voy a Centro Educativo y lo primero que me devuelve son las rutas sugeridas así que sacando eh, el de los objetivos de desarrollo sostenible yo les recomiendo eh, de una vez empezar y tomar esta ruta, el aprendizaje híbrido, un nuevo modelo para el futuro del aprendizaje ¿sí? entonces ese sería ya su primer reto, tomar ese curso que los va a empezar a introducir a este tema, que pues en este caso en nuestro país ya es parte de ese acuerdo ministerial, el despliegue de lo que es la educación híbrida. Y vean cómo lo plantea Microsoft, por eso es, esto es algo global, algo mundial. Aprendizaje híbrido, un nuevo modelo para el futuro del aprendizaje. Y es que es el modelo que se va a implantar de alguna manera a nivel mundial. Muy bien. Vamos a dejar hasta acá esta sesión, esta lección y nos vemos en una próxima entrega dentro de un microaprendizaje usando la herramienta que hemos definido para esto que es Telegram. Así que voy a detener la grabación. abandonamos